Good morning. Good morning, everybody. This is another colloquium from the Instituto Astrofísica de Andalucía, And today we have the talk by Dr. Inmaculada Domínguez, and uh, she will talk about uh, AIA, proyectos y Recursos Humanos, and Las Ayudas Gestionadas por la Agencia Estatal de Investigación. Uh, Inma, please, it's up to you if you want to give the talk in Spanish or English. Uh, Isabel will introduce you properly, Isabel please. Okay, good morning everybody. Thank you very much for being here again for uh, this, um, this uh, weblocking of the Severo Chua program at the, uh, at the IAA. Uh, thank you all and especially thank you, Dr. Professor Immaculada Dominguez uh, for uh, having accepted our invitation to give this uh, this talk today. Immaculada Dominguez is full professor of astronomy and astrophysics at the University of uh, Granada, uh, here in Spain, in, in Granada, of course. She obtained her PhD from the University of Barcelona in 21 and worked at the um, Instituto di Astrofisica Spaziale in Italy, being a frequent visitor at the INAF Observatorio Astronomico de Abruzzo. Uh, where she is now, I guess, um, the University of Texas at Austin in, and the University of uh, Chicago in the United States of America. Uh, together with other colleagues, in 2010, she founded the uh, Azarquiel School of Astronomy, a scientific bridge between Eastern and Western cultures. She served as director for internationalization at the School of uh, Postgraduate Studies of the uh, University of uh, Granada, from 2011 to 2015, and has been member of the organization committee of the International Astronomical Union Commission's teleconstitution from 2012 to 2015. Professor Dominguez is currently secretary of the Council of the European Astronomical Society, and she's also coordinator of astronomy and astrophysics for the Spanish Research Agency. In fact, today, as you know, uh, she will give uh, uh, the colloquium entitled Astronomy and astrophysics projects and human resources in grants managed by the Spanish State Research Agency. Thank you very much again, uh, Ima, for for having accepted our invitation for this uh, 2D meeting. And um, so the floor is yours. Okay. Thanks. Uh, gracias, Isabel. Uh, uh, well, I think if there is no in the audience who doesn't speak Spanish, I'm going give the seminar in Spanish, no? If there is someone who prefers uh, that I give the talk in English, please tell me. Uh, uh, so, rene you think is all the audience is... Yeah, if you want any, any, <laughs> any pres present here that want to be the, the talk in English, please raise your hand and we can know it. Otherwise, Inma, if you want to talk in Spanish, just come on. Ok. Eh, sí, bueno, había preparado la, la charla... Creo que había, había comenzado a dar este tipo de charlas con reuniones eh, donde solo había eh, españoles. Entonces, la tengo también las transparencias solo en español. ¿no? La próxima vez, por lo menos, las transparencias las, las prepararé en inglés. El, bueno, como decía antes, eh, Estoy encantada de estar con, con vosotros. Agradezco a Isabel, a René, al Instituto de Astrofísica de Andalucía por la invitación y eh, por darme sobre todo la oportunidad de compartir con vosotros algunos datos y el trabajo que Patricia Sánchez Blas, que ¿no? como gestora, y eh, yo pues estamos haciendo actualmente en la Agencia Estatal de, de Investigación. El, recientemente, bueno, para los que no estéis tan habituados ¿no? a, a conocer la estructura, la Agencia estatal de Investigación, ¿no? pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación, eh, la Presidenta actualmente de la Agencia es Raquel Yoti, que es la Secretaria General de Investigación en el Ministerio, y bueno como sabéis, hasta agosto fue Rafa Rodrigo, que bueno, desde aquí le agradezco ¿no? que siempre haya estado tan disponible ¿no? para cualquier consulta y, y, y comentario. Y el director actual es Enrique Playán. Eh, y como sabéis, ¿no? de un, un correo electrónico ¿no? a la SEA eh, informando, el proceso ahora mismo de renovación del director de la agencia está abierto. Eh, todas las convocatorias que tenemos en 2021, 2022, 2023 están dentro del Plan Estatal de Investigación Científica, Científico-Técnica y de Innovación. Y dentro de este plan hay seis prioridades temáticas. Bueno, las tenéis aquí escritas y bueno, tenemos de alguna forma la, la suerte ¿no? de estar ahí a través de la cuarta prioridad que es esta de mundo digital, industria, espacio y defensa donde eh, la astronomía, la astrofísica y las ciencias del espacio están incluidas. Es decir, que si en algún momento hay que dar, tenéis que poner una prioridad temática ¿no? en alguna solicitud pues, digamos, sería en, esta, en este cuarto tema. ¿no? El, el, bueno Para que conozcáis un poco la estructura, eh, esto lo podéis ver en la página web de la agencia. El número de áreas eh, son 19. hay áreas están subdivididas a su vez en su área. En algún caso, pues solo hay una, en otros casos hay muchas. ¿no? De forma que a cargo del área y la su área estamos. 261 colaboradores entre presidentes de área y coordinadores y gestores de la, la subárea y bueno, ciencias físicas eh, es una de ellas y dentro de ciencias físicas pues está la subárea de astronomía y astrofísica también aquí ha habido cambios y de hecho estaba a punto de enviar un mensaje a la sociedad española de astronomía informando de que el presidente del área de física ha cambiado recientemente desde el 1 de noviembre y antes era Pablo Artal, al que a lo mejor muchos habéis bueno, mucho, habéis conocido algunos con, con él, que ¿no? es de la Universidad de Murcia, y actualmente eh, ha comenzado, y tengo de hecho mañana una reunión con él, eh, Francisco García Vidal, de la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, que trabaja en temas de nanofotónica y física de materiales. ¿no? Y dentro del área de física hay cuatro subáreas, está la física y sus aplicaciones, que es la que tiene más volumen de, de gestión, donde hay un coordinador y tres gestores, o sea, son cuatro en el equipo. Luego está física de partículas y nuclear, eh, con tres colaboradores, una coordinadora y dos gestores. Eh, la subárea de espacio, ¿no? que está o resulta mucho más familiar ¿no? a, a algunos, eh, que la coordinadora es Isabel Pérez Grande, de la Universidad Politécnica de Madrid y la gestora Marina Díaz Michelena de Vinta. Y bueno, está en la subárea de Haya, Astronomía eh, Astrofísica, donde estamos pues, Patricia y yo. ¿no? Eh, yo comencé en enero de 2020 y Patricia en septiembre de, de 2020. La, los colaboradores trabajan para la agencia durante un tiempo máximo de tres años eh, en total, es decir, aunque uno pase de gestora a coordinador. Para presidente, el tiempo en general, salvo alguna excepción, ¿no? que se trabaja para la agencia, eh, son tres, tres años. Y de hecho, ahora mismo está, va a haber nuevos cambios a partir del 1 de diciembre. Eh, se cambia el coordinador de física y una de las colaboradoras de las gestoras, y también cambia la coordinadora de física de partículas y uno de los gestores, es decir, que tenemos eh, cuatro cambios próximos. y Mientras que en espacio y allá. Pues seguimos los mismos equipos que estábamos eh, el año pasado. Y bueno, aquí un pequeño apunte sobre eh, género, no el, el, de los colaboradores actualmente en física, el 67% son mujeres, es decir, 8 de 12, y en el caso de los equipos de Haya y Espacio, pues actualmente somos el 100%, ya que bueno, somos dos y dos coordinadoras y gestoras, eh, somos marinas Isabel, Patricia y yo. Nuestra tarea en la agencia es eh, gestionar la evaluación científica y técnica. Esto quiere decir, por un lado, que asignamos los expertos remotos ¿no? a las diferentes solicitudes de, de proyectos, de recursos humanos, ¿no? y a la vez proponemos expertos a la agencia estatal de, de investigación para eh, ampliar la base de... de de expertos. Eh, de hecho, también se puede uno un autoproponer, es decir, hay un sistema en la web de la agencia en que si alguien quiere ser experto se puede autoproponer. Si alguien de los que está en la audiencia no es un experto y quiere serlo, pues me puede contactar directamente y yo lo propongo directamente. De hecho, ahora mismo estamos ampliando la, la base ¿no? con más eh, expertos en temáticas donde parece que, que faltan y con más expertos extranjeros. Y a la vez, pues también otra de las tareas importantes es proponer expertos para las distintas comisiones de evaluación, en particular, por ejemplo, las comisiones técnicas de los proyectos y de los recursos humanos. De estas propuestas de expertos, pues se busca siempre un balance, eh, evidentemente temático, ¿no? dependiendo de las solicitudes, geográfico e institucional y de, y de género. Y la otra parte de trabajo importante es realizar el seguimiento de los proyectos eh, para lo cual pues revisamos los informes intermedios y finales y también se organizan las jornadas de seguimiento que en concreto este año eh, porque no todos los años se hacen de todas las sub áreas de física no se van alternando este año hemos hecho la, la jornada de seguimiento han sido de haya y fueron bueno el pasado 10 de, de noviembre y se hicieron sobre la convocatoria de proyectos de la convocatoria 2018 de tres años, que son los que ahora en la convocatoria que está abierta, pues van de nuevo a, a solicitar eh, proyectos. Y una de las cuestiones importantes a la, eh, a la hora de proponer los expertos todas las comisiones técnicas ¿no? y, bueno, en general, son los conflictos de interés, que es un tema que, bueno, que le ha preocupado siempre mucho a la, a la agencia y y que es importantísimo ¿no? pues, bueno, pues, respetar ¿no? y bueno todo de hecho cuando recibí las propuestas como experto ya lo, lo sabéis ¿no? que siempre hay que firmarlo que no se tienen conflictos de interés y respecto a bueno, el seguimiento de los proyectos solo quiero hacer un comentario que creo que es importante y es que, eh, lo, la, lo que no, la ley que tenemos es la ley de subvenciones generales ¿no? de, del Estado, es decir que cuando se da una financiación a un proyecto, él lo aplica en las mismas leyes que se aplican pues, cuando te seas se, se asignan la, cualquier otra oferta, por ejemplo, de, de, de una obra, de una construcción, de lo que sea, ¿no? Y eso implica que tenemos que cumplir los objetivos eh, al 100%. Es decir, que cuando aceptamos el proyecto, estamos afectando el cumplimiento de los de lo objetivos, ¿no? porque se supone que bueno, son proyectos dados en un régimen competitivo, y, y aunque desde nuestro punto de vista científico hay muchas veces, creo, muchas razones para no llegar a un cumplimiento ¿no? de los objetivos al 100%, eh, en los informes intermedios y en los informes finales sobre todo, eh, se espera que salvo alguna razón científico-técnica el cumplimiento de los objetivos propuestos sea el máximo. Esto realmente a veces eh, también puede ser una forma de cómo planteamos la, las cosas. ¿no? O sea, si hemos hecho, por ejemplo, todas las actividades que nos tienen que llevar a un objetivo, pues podemos considerar que está cumplido. ¿no? De esta forma, bueno, si alguien tiene alguna duda respecto a esto, sobre todo la gente que esté presentando informes finales, eh, me puede contactar a mí o a, o a Patricia ¿no? eh, para que aclaremos más esta, esta situación porque el no cumplimiento del objetivo podría llevarnos a, a que la agencia reclamase eh, el, que se devolviese la ayuda eh, total o parcialmente. El, bueno, la, los temas en los que trabajamos eh, principalmente pues, son los, como sabéis, la convocatoria de proyectos de investigación, que es la que está abierta ahora, ¿no?, eh, en los proyectos de investigación se asignan cuatro expertos por cada proyecto, dos expertos remotos que suelen ser más especialistas en el, en el tema de, del proyecto y luego dos expertos que forman parte a su vez de la comisión técnica que discute todos los proyectos, que tienen una visión más global porque a cada uno de ellos se le pueden asignar pues, 15 y 17 proyectos. Y luego bueno, se, se, todo se ve en una, en una comisión técnica que es la que propone ¿no? del, el proyecto la, los proyectos que van a ser financiados y ordena, ordenan, ¿no? el orden de, de la puntuación obtenida. Y el otro tema muy importante, ¿no? en el que también, bueno, todos son importantes, ¿no? porque también tiene mucha relevancia para la comunidad, eh, los, los Ramones y Cajales, los Juan de la Cierva, incorporación y de formación, y en este caso eh, hay... Realmente se puede considerar que los expertos son toda la comisión, porque todo se discute en la comisión, ¿no? aunque se asignan un grupo también, en este caso eh, importante, de 15 proyectos, ¿no? 15 solicitudes, en este caso, a, a dos expertos en particular. Luego se discute conjuntamente todo en la comisión. Digamos, en este caso no hay expertos remotos, ¿no? a diferencia de, lo, de lo anterior anterior. Eh, luego también vemos la solicitud de personal técnico, ¿no? la gestionamos, en este caso con dos expertos remotos y la comisión la forma los distintos colaboradores del área de física. Eh, la convocatoria de equipamiento e infraestructura eh, también se realiza con dos expertos remotos y se ve en la comisión de física. Los proyectos que este año la primera convocatoria de pruebas de concepto también con dos expertos remotos y comisión de física. Eh, gestionamos también diversas convocatorias para algunas comunidades autónomas en general asignando dos expertos remotos, y bueno, ahí se ven pues, tanto proyectos como contratos predoctorales, como postdoctorales, y, y bueno, por el volumen digamos, de trabajo, pues una de las más importantes, las que vienen a través de Canarias Investiga, ¿no? porque ahí entra eh, todo el personal de la de Canarias, ¿no? y también, por ejemplo, gestionamos las del País Vasco, la Comunidad de Valencia y algunas otras con menos volumen de trabajo. Eh, también la convocatoria de Europa de Excelencia pasa por nosotros con la asignación de los expertos remotos, algunos premios y en el caso de la ICTS no, no gestionamos la, la evaluación, pero sí que, que la última convocatoria pues, nos ha correspondido la asignación de, de los tres expertos ¿no? por cada proyecto. Eh, en este caso, una condición era que al menos uno, podían ser todos, ¿no? pero al menos uno de los expertos tenía que ser extranjero, extranjero en el sentido de que fuese un investigador trabajando en un centro ¿no? que está situado fuera de, de España. ¿no? Y en general, bueno, hay, a veces van surgiendo más cosas ¿no? que uno no, no se espera que, que tocan, pero, pero bueno, esto es lo un resumen ¿no? de, de las cuestiones que tratamos y en las que trabajamos. Y aquí, bueno, os presento, para tener una visión global de cómo ha ido evolucionando, ¿no?, en los últimos años, del 2007 al 2020, eh, la convocatoria de proyectos eh, en AYA. Eh, los datos, bueno, de las convocatorias anteriores, los he tomado de los, de los gestores anteriores, de Agustín Sánchez vega ¿no?, y de Gustavo Yepes. Y esta es la convocatoria de 2020, que es la que gestionamos el año pasado Patricia y yo, ¿no? Eh, los costes que aparecen, es decir, las cantidades se refieren siempre a, solo a costes directos, o sea, a los gastos de ejecución más contratación, ¿no? Y aquí tenéis la solicitud total, ¿no? Lo que se solicitaba en presupuesto, unos 10, 15, 16, 11 millones de euros, ¿no? eh, lo que la agencia nos ha asignado cada año. El, y aquí, bueno, tenéis la, el factor de presión de lo asignado respecto a lo solicitado, ¿no? y bueno, y el, el tanto por ciento de lo asignado respecto a lo solicitado, ¿no? pues, bueno, aquí veis que bueno, que ligeramente efectivamente el año pasado hubo más financiación eh, podría pe pensárselo ¿no? aquí que no hay más financiación, pero de hecho, bueno, claro, todo depende, ¿no? de, de cuánto se solicita, ¿no? Entonces, de hecho, como veis, pues mientras que en 2019 eh, se financió un 26% de lo solicitado, en 2020 se financió un 38% de la cantidad eh, eh, solicitada de presupuesto. ¿no? Y aquí tenemos bueno, el número de proyectos, es decir, el número de proyectos que solicitan, eh, en los coordinados, ¿no? cada proyecto cuenta independientemente, es decir, aquí están todos los proyectos, ¿no? incluidos los que llamamos normalmente proyectos, Y aquí están los proyectos concedidos y en la última columna, pues el tanto por ciento de éxito referido al número de proyectos, o sea, el número de, de proyectos. Eh, concedido frente a los solicitados. Y algunos datos, bueno, que creo que pueden ser interesantes, aunque son globales, es que evidentemente los proyectos varían mucho, eh, varían mucho el tamaño de los equipos, puede variar, puede variar mucho también el tipo de financiación que se solicita, si se incluyen, por ejemplo, cuestiones de desarrollo instrumental o, o el número de contratos que se, o doctorales o técnicos que se solicitan, pero en promedio, por ejemplo, la convocatoria 2020, eh, la cantidad solicitada por proyecto era en torno a 200.000 euros. Si hubiese financiado el 100% de los proyectos, eh, hubiese tocado a unos 76.000 euros por proyecto. Y eh, teniendo en cuenta ya los proyectos concedidos, ¿no? 85,7%, ¿no? casi 86% de proyectos concedidos, eh, la cantidad global por proyecto, eh, fue de 88.500 euros por proyecto, ¿no? la, la cantidad global promedio por, por proyecto, ¿no? Eh, como veis, eh, si pensáis en lo que cuesta, ¿no? lo que un contrato en, de tres años, ¿no? Si estamos hablando de proyectos de tres años, aunque bueno, había también de cuatro y en unos pocos de dos años, eh, estas cantidades no, no son muy… O sea, no responden o no responderían mucho ¿no? a las necesidades de, de contratación, ¿no? Si queréis, queremos comparar con la financiación global de toda, o sea, de toda la convocatoria de proyectos en la agencia, haya eh, representa el número de proyectos eh, algo menos del 1%, es decir, del orden del 0,8% de los proyectos solicitados. que Se solicitan más de 6.000 proyectos. Y respecto a la financiación, pues también está parecido si haya es menos del 1%, creo que el 0,9% de la financiación solicitada es lo que representa nuestra subárea ¿no? en, el, en el global de la, de la agencia. Y aquí también, bueno, hecho por curiosidad, aunque aquí todavía habrá mucha más disparidad entre unos proyectos y otros, ¿no? pero en promedio eh, la convocatoria, eh, estamos refiriendo a estos números, a la convocatoria 2018, que es la que encontré datos, datos publicados ¿no? por la agencia como en finales, el, el, la cantidad solicitada por proyecto era de unos 180.000 euros por proyecto mientras que la concedida en el caso global es de 120.000 euros por proyecto eh, teniendo en cuenta, o sea, son mucho más similares ¿no? a, a esta debido a que en este caso ¿no? del, globalmente el éxito, o sea, tanto de éxito por número de proyecto eh, globalmente es del 46%, ¿no? frente por ejemplo al 86% de la convocatoria en la su área de, de AI. Y bueno, algunos datos ¿no? sobre la convocatoria del año pasado, más, más específicos, eh, se presentaron, como teníamos antes, 56 solicitudes, de ellas 45 eran proyectos de tipo B, eh, de los cuales 6 eran proyectos coordinados. Eh, siete eran proyectos de tipo A, es decir, de jóvenes investigadores que piden por primera vez un proyecto de investigación. Uno solo era de, de reto y tres eran de eh, jóvenes investigadores. Y en la concesión pues, se concedieron globalmente 48 de los 56, eh, 42 sobre 45 ¿no? de los concedidos de tipo B, cuatro de los de tipo A, ¿no? frente a los siete solicitados. Eh, no se concedió el este reto y se concedieron dos de jóvenes investigadores de los tres solicitados y bueno el año pasado ¿no? La, el 28% de los proyectos se presentaron con dos IP dos IP eh, respecto al género el eh, 22% de los proyectos tenía un IP al menos eh, que era una investigadora y en los solicitados y en los concedidos, pues, un 29% estaban en esta situación, que tenían al menos una investigadora o, bueno, una sola o compartido como IP. Y en los proyectos en que solo participaban como IP mujeres fueron 7, es decir, un 12,5% de los solicitados, y él se concedieron de estos 7, 6, que, bueno, sobre los concedidos, pues, sigue siendo la misma cantidad, un 12,5% de, eh, de, los, de los totales. Un dato quizá interesante, eh, y que no sé si a la larga podrá, bueno, la agencia en algún momento nos dará un toque, de momento, es eh, el, el que normalmente, normalmente nuestros eh, proyectos suponen grupos de investigación pequeños. Es decir, la, el número de, de investigadores en los equipos de investigación, incluyendo él o los IP, eh, es de unos tres por proyecto, ¿no? De hecho, es 2,7, o sea, menos de tres por, por proyecto. Dado que siempre, ¿no? si la incluso como tres de este año, en los, en los preámbulos ¿no? de la formativa y demás, se menciona siempre el tamaño, la masa crítica, eh, bueno, de momento no hay problema, es decir, no ha habido ningún problema y las comisiones, eh, dado que conocemos cómo se trabaja en nuestra área, que tenemos muchas colaboraciones internacionales, eh, pues... No ha habido problema ¿no? con el tamaño de los equipos. Pero, como digo, no, no sé si esto de la masa crítica y demás en algún momento eh, nos podrán eh, bueno, sugerir ¿no? que, que los equipos debían ser o que se debe de, de, de digamos eh, dar prioridad a, a proyectos con equipos más grandes. De momento, como digo, no, no lo estamos teniendo en cuenta así. Y respecto a la distribución del presupuesto solicitado, el. La mayor parte del presupuesto que se pide en los proyectos es para contratación. El año pasado, bueno, era el 58% de, de los solicitados. La mayoría son contrataciones postdoctorales de investigadores. Eh, bueno, el 21% es de viaje y dieta, 8% inventariable y otros gastos. Y menos cantidad, 1,5% en fungible o gastos de mantenimiento. En cuanto a la duración de los proyectos, todavía sigue siendo la mayoría los clásicos de tres años, es decir, ahí entraron también el año pasado el 75% de los proyectos, aunque subió el número de proyectos que solicitan para cuatro años a un 20% respecto a las convocatorias anteriores y un 5% de los proyectos eran proyectos de dos años que, como sabéis, eh, bueno, están en los mismos términos que la convocatoria actual, se considera que eh, es excepcional pedir de, pedirlo por dos años. No se puede ya, como sin embargo sí fue posible en el pasado, eh, pedir un proyecto de dos años con el fin de coordinarse con otros proyectos. ¿no? Eh, sino que el, que el que sea de dos años tiene que estar justificado bien por la vinculación de los IP, que acabe su vinculación ¿no? con la institución a través de la que lo piden en dos años, o por razones científico-técnicas, es ¿sí? decir, porque los objetivos que requieran así se puedan cumplir en, en, en dos años. Y bueno, los criterios que más se manejan en la agencia, por lo menos los que yo tengo conocimiento que se manejan ¿no? para distribuir la financiación por área, dentro de la área, por su área, eh, son el, principalmente el número de solicitudes presentadas y la financiación total solicitada. Es decir, la financiación que se concede es proporcional a la que se solicita, eh, pero se tiene en cuenta la financiación media eh, por proyecto de las últimas siete convocatorias. El, el, bueno, lo que eso implica ¿no? que, evitando que haya a veces unos saltos eh, demasiado fuertes no Al tenerse en cuenta no lo que se piden solamente en esa convocatoria sino en, la, en las seis anteriores eh, luego la agencia maneja eh, para la distribución de presupuesto ¿no? el, el asignar a los proyectos un, alrededor del 50% o menos de lo que se solicita eh, y esto se, se hace con la idea de que la tasa de éxito para ellos bueno, ideal pues sería también sobre, sobre esa cifra, es decir, que la, la garantiz, garantizan la competitividad ¿no? entre los proyectos eh, con una tasa de éxito de, de este orden. Eh, y, aunque no sé cuánto, ¿no? Se, se, bueno, se nos informa ¿no? de que una tasa de éxito sobre el 50%, como es el caso de nuestra su área. ¿no? Eh, pues penalizan la financiación de la siguiente convocatoria. El plan de choque el preveía ¿no? prevé ¿no? una financiación, un aumento de la financiación del, 40, del 14% perdón, en las convocatorias 2020 y 2021, ¿no? que suponen bueno, 50 millones de euros más para las convocatorias de, de proyectos. Aparte, no hay más financiación, de hecho se, se duplica casi la financiación de 2021 respecto al 2020, pero se duplica debido a que hay nuevas convocatorias. Por ejemplo, eh, se, este año hemos tenido la convocatoria de líneas estratégicas. Eh, para hacer esta convocatoria se nos pidió a la área y su área que propusiéramos líneas estratégicas y de hecho pues, hubo un total de 82 propuestas eh, de las cuales la, el Ministerio en este caso seleccionó 20. Y bueno, en concreto pues, las propuestas que hicimos desde el área, la su área de área y de espacio no fueron seleccionadas eh, va a haber una nueva convocatoria es decir que la próxima convocatoria no se mantiene en la misma línea estratégica sino que supongo que nos volverán a consultar a las su área y bueno volver, podremos volver a, a proponer pero fijaros que, que 20 seleccionadas implica una línea por, por área, por su área ¿no? porque hay 19 áreas en la agencia luego eh, digamos es muy muy competitivo ¿no? está la posibilidad ¿no? de, de tener una línea estratégica, pero yo espero bueno, que, que sí que, que podamos eh, tener la próxima convocatoria la posibilidad de que áreas propuestas, por, o sea, líneas propuestas por haya de espacio pues, puedan eh, ser seleccionadas y por tanto hay una convocatoria específica a esas líneas a las que la comunidad astrofísica pues, pueda concurrir. Bueno, y aparte de esta convocatoria de estratégicas, también hemos tenido en 2021 la, la convocatoria de prueba de, de concepto. Eh, en este caso, presento lo, bueno, los datos juntos de Haya y Espacio, porque las propuestas de Haya fueron pocas, ¿no? y, y se resolvió cuando hay pocas propuestas en Haya o en Espacio, normalmente se agrupan las dos usuarias, para, tanto para la asignación de fondo por parte de, de la agencia como para la comisiones y la, la resolución. ¿no? Eh, y en esta convocatoria, eh, considerando Haya y Espacio, pues se había solicitado eh, 1,3 ¿no? millones de euros aproximadamente, eh, los concedidos fueron 480.000 euros, es decir, un 36% de los de lo solicitados en Haya y Espacio. El número de proyectos fueron 19 proyectos, eh, de los cuales 3 eran, fueron, han sido solo de Haya de y en la concesión ha o se concedieron siete de estos 19 proyectos, eh, de los cuales se concedieron dos de Haya. De y bueno, eso implica pues, un éxito, como tenéis aquí, del 37% global, entre ¿no? hay espacio, un 67% respecto a los proyectos que se presentaron en concreto por, por la subárea de Haya. Y bueno, los números que tenéis abajo. Se refieren a que de estos proyectos, como decía, algunos son coordinados, por lo tanto, en estos 19 hay agrupaciones de sus proyectos, ¿no? que van a uno coordinados Y en concreto, digamos, proyectos independientes eran 13 y en Haya proyectos independientes eran 2. Y en los concedidos, pues, eh, en, fueron proyectos independientes, eran 4, que, contando los, los coordinados como bloques, no como un solo bloque. y de Aya pues era uno, que se concedió eh, uno de los coordinados que indicaba eh, un proyecto. ¿no? Y ahora bueno, vamos voy a, a pasar a, a hablar de las convocatorias de recursos humanos. No sé si queréis acumular digamos, la, todas las preguntas para el final, mejor, o ir haciendo alguna pregunta. Creo que si dejamos todas las preguntas hacia el final, mejor. Así concentramos ahí todo. Vale. Eh, eh, eh, eh, bueno, los recursos humanos, voy a hablar de los Ramón y Cajales, Juan de la Cierva, Formación e Incorporación, la FPI que van asignadas a proyectos y el personal técnico. ¿no? Y bueno, también aquí el plan de choque pues, preveía un aumento del 30% en las convocatorias 2020 y 2021. Eh, aquí tenemos primero la evolución ¿no? de la convocatoria Juan de la Cierva Formación. Eh, va junto en a, haya y espacio, en este caso porque en espacio hay pocas solicitudes, igual ocurre con Juan de la Cierva Incorporación y con Ramón y Cajal. Normalmente pues, nos encontramos su, solo con dos o tres solicitudes que van por espacio. Entonces se resuelve, se asigna las plaza conjuntamente y se resuelve también conjuntamente con, con Astronomía y Astrofísica. ¿no? Eh, bueno, aquí tenéis la la evolución de las solicitudes y la evolución de, la, de los contratos concedidos, como veis, bueno, 3, 4, 3, 4, realmente pocos, ¿no? Y el tanto por ciento de, bueno, de, de éxito, ¿no? En esta eh, convocatoria, ¿no? Que, bueno, que, han sido en torno, digamos, a 14%, 13, 14% en formación. En Juan de la Cierva Incorporación, bueno, pues aquí tenéis los solicitados, que tenéis los concedidos, ¿no? y bueno, aquí está en torno al 16%, ¿no? la el éxito. Y en los ramones y cajales, luego tenemos los solicitados, ¿no? eh, los concedidos, y el tanto por ciento de, de éxito, que como veis, incluido en la última convocatoria, en la que había un incremento ¿no? de al principio ¿no? de la financiación, pues la tasa de éxito está por debajo del 10% lo cual es muy, muy bajo ¿no? o sea, las convocatorias que tienen una tasa de éxito por, de, por debajo del 10% realmente no se debe de plantearnos que, que algo no, o sea que están, no están bien planteadas ¿no? desde mi punto de vista en la convocatoria próxima de 2021 que se espera que salga ahora en diciembre ¿no? tanto lado de los juan de la firma como los, los ramones cajales. El incremento va a ser notable en el número de plazas globales. ¿no? En Juan de la Cierva Formación se va a pasar de 278 plazas a 500 y además se va, bueno, creo que va a haber también una revisión de los, de los salarios y un incremento de la ayuda a la movilidad. En los Juan de la Cierva Incorporación se va a pasar de 278 a 400 plazas y también con revisión de salarios y incremento de la ayuda a la investigación. Y en los Ramones y Cajales no tengo más información, eh, solo bueno, que como sabéis, va a haber un cambio sustancial, ¿no? Eh, aunque no sé hasta qué implica exactamente, y es que los Ramones y Cajales van a desaparecer como tal en la siguiente, o sea, esta va a ser la última convocatoria, y en las convocatorias de 2022 y 2023 pues, se va a plantear más como un tenure track, ¿no? y bueno, espero que eso mantenga todo lo bueno del programa Ramón y Cajales haga que la estabilización tenga que ser un requisito ¿no? Para, en esta convocatoria ¿no? y respecto a la FPI en proyectos, creo que todos conocéis la, la situación, la hemos comentado ¿no? debido a, a un número tan bajo ¿no? de becas FPI que se asignan a los proyectos actualmente, aquí me refiero solo a la convocatoria de astronomía astrofísica eh, aquí tenéis la solicitudes de fpi por los proyectos y las concedidas es decir el año pasado se concedieron 8 fpi a, al total de, de finalmente no de 48 proyectos concedidos que esta sería la, la presión no sobre la de, entre lo solicitado solicitados y los, y lo concedido y bueno es cierto no que, que se nos dice a veces cuando hemos protestado de que está bajando el número de fpi que si el ministerio no ha bajado el número global de FPI, sino que si se incluyen todas las FPI, eh, incluyendo la asignada a los centros de excelencia, aquí, no Severo Ochoa y María de Maestu, el número de FPI globales pues, son los que tenéis aquí. Es decir, realmente bueno, ha habido un ligerísimo incremento ¿no? en la convocatoria de 2020, ¿no? de 66 FPI a 20 FPI más en la convocatoria de 2020 para todas las la área. ¿no? Pero no obstante, digamos, este número, como bueno, he eh, anotado aquí, es eh, muy bajo, ¿no? eh, porque bueno, equivale a un doctorando ¿no? por cada 16 doctores en los equipos de investigación. Es decir, solo un 6% ¿no? de los doctores en los equipos de investigación podrían dirigir una, una tesis. ¿no? Y respecto a la convocatoria de técnicos de apoyo, eh, solo tengo los datos desde 2019 y 2020 y. En ambos casos hubo 10 solicitudes, en 2019 se concedieron dos y en 2020 solo se concedió una, eh, bueno, lo cual efectivamente es, es poquísimo, un ¿no? 10% también de las de la solicitudes. ¿no? El hecho no, no es que hayan bajado ¿no? el número de técnicos de apoyo, sino que una vez que todas las áreas eh, reparten, entre las subáreas se reparten, pues se eh, tienen en cuenta las solicitudes eh, que ha habido. Y bueno, eh, esto se debe a un a redondeo, ¿no? si el que nos hayamos quedado con una en vez de con dos este año, pues se debe a un redondeo respecto al número de solicitudes entre la área y, y su área. ¿no? Pero de nuevo, moviliza a cuatro evaluadores para que revisen cada uno al menos cinco propuestas, ¿no? y al final, pues todo este trabajo eh, va a que solo una persona resulta contratada como técnico de apoyo en, en el área. ¿no? Esperamos uno que también esto se. Eh, se incremente ¿no? en la próxima convocatoria y bueno la última convocatoria que se resolvió fue la de equipamiento científico-técnico que en el área en concreto de astronomía y astrofísica eh, se solicitaron unos 8 millones de euros, se concedieron al área, a la área 2,5 millones de euros lo cual es un 31% de lo solicitado hubo 11 proyectos eh, y se concedieron o sea, que el éxito sería el 36% de ese orden. El hecho bueno, de que aquí eh, sea bastante menor ¿no? la tasa de éxito que en los proyectos de investigación se debe a que, básicamente, a que en esta convocatoria, una vez que se ha evaluado, se tienen las puntuaciones, se concede el 100% de la financiación solicitada a cada proyecto. Es decir, que si lo que se solicita es financiable según la convocatoria, pues eh, se otorga. Por lo cual, cuando se acaban los 2,5 millones de euros, en ¿no? esta convocatoria me parece que el mínimo era proyectos de 400.000 euros, y el máximo de un millón y medio, pues cuando se acaba la financiación concedida ya no se pueden financiar más proyectos. Que es una filosofía distinta a la que hacemos bueno, en, el, en los proyectos de investigación. Y por último, y el las próximas convocatorias pues son bueno, las que está abierta ahora, ahora mismo que ¿no? es la de proyectos de generación de conocimiento, o sea la clásica de los proyectos de investigación que cambia de nombre ligeramente ¿no? eh, luego se va a abrir eh, próximamente la de transición verde y digital y la de colaboración público-privada y también en diciembre se esperan las de Ramón y Cajal, Juan de la Cierva Investigación y Juan de la Cierva Formación y a principios del año que viene, en principio prevista para enero de 2022 pues se admirará la de personal técnico y la de los doctorados industriales es decir que se realizan en, en el que se realizan en, en empresas ¿no? y bueno por último aunque no tenemos ya bueno, mucho tiempo no que va a ser más breve el, el la una cuestión ¿no? de políticas científicas ¿no? que, bueno puesto aparte porque esto no es una tarea que tengamos asignada a los colaboradores pero evidentemente todos los equipos han trabajado en haya pues es un tema que preocupa a la comunidad y que nos preocupa como equipo y que siempre se han hecho esfuerzos ¿no? para resolverlo, sería el de los proyectos que implican desarrollo de instrumentación, ¿no? como son los de, por ejemplo, instrumentos para el ELT ¿no? de la ESO o eh, instrumentación para la ICTS o otro tipo de, de colaboración internacionales o de proyectos, ¿no? Y es que realmente estos proyectos, tanto en, en la cantidad de financiación que necesitan ¿no? como en sus características, son diferentes a los proyectos de, de generación de conocimiento ¿no? eh, que tenemos en el plan nacional. Y es difícil ¿no? eh, bueno, financiarlos cuando, como hemos visto, la financiación es eh, mucha. Y luego, además, aparte de la financiación, pues son proyectos que normalmente son a más largo plazo, a 5, 7, 10 años, ¿no? y, y también sus características, ¿no? tanto de viabilidad de los proyectos como incluso de, de lo que se debe valorar creo, en los currículos, ¿no? o sea, los criterios de valoración, digamos, eh, son diferentes, pueden ser diferentes a los de generación del conocimiento. ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que en lo que seguiremos trabajando, ¿no? Eh, para buscar a ver si junto con la… bueno, trabajaré también con… he hablado ya con, con Martín, ¿no?, de la RIA, y con, también con Rafael Bachelo, ¿no? en la CNA y con, y con otros responsables, ¿no?, sobre eh, cómo podríamos ¿no? convencernos a, a la agencia, al ministerio, de que necesitamos una convocatoria que tenga características especiales para estos proyectos. Eh, bueno, ya finalmente bueno deciros que, eh, aunque tampoco sea nuestra, la tarea que tenemos asignado por parte de la agencia, es indudable que los equipos de astronomía astrofísica pues, sirven de comunicación entre la comunidad científica y la agencia, por lo que eh, cualquier sugerencia, cualquier comentario que tengáis eh, es bienvenido y nosotros pues, nosotras haremos lo, lo posible ¿no? por, por transmitirlo y contestar cualquier cualquier duda, cualquier pregunta. Y bueno, nada más por mi parte. Eh, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ima, por esta charla. <coughs> y ahora abrimos a preguntas y respuestas, por favor. Quien quiera hacer una pregunta, levante su mano, presionando en el botón reactions o reacciones, abajo a la derecha de su pantalla. Y por orden vamos a ir a las preguntas. Preguntas. Isabel. Hola. Hola. En primer lugar, muchísimas gracias, Inma. Yo creo que esta visión general es más, más que muy útil. Y, y bueno, pues eh, sirve entre otras cosas para darnos cuenta de dónde, dónde están todavía algunas de las necesidades que tenemos los proyectos de investigación en el país, me imagino que en general, porque supongo que la situación será similar o, o, si, o asimilable a, en, otra, en otras áreas ¿no? que no hayan sido definidas también como estratégicas. Y lo que yo la pregunta, muchísimas gracias por supuesto por, por esta visión tan completa y, y la pregunta que yo quería hacerte es parte de una duda que tengo por, por implicación directa en esta cuestión de los proyectos coordinados. Me, da la, me ha dado la sensación de que los proyectos, cuando se habla de número de proyectos, de los que han aceptado, de cuánto gente por proyecto, todo eso, me da la sensación de que se está sumando siempre los subproyectos de los proyectos coordinados como si fueran proyectos individuales. En estas estadísticas, entonces no sé si es el caso y no sé hasta qué punto es equivalente el comparar un proyecto individual no coordinado de tres personas con un proyecto coordinado donde en el total del proyecto haya, por ejemplo, 12, a pesar de que en los subproyectos haya tres. No sé eso cómo se tiene en cuenta. Sí, bueno, en los datos que yo he presentado eh, se considera cada subproyecto como un proyecto independiente, ¿no? Porque hasta cierto punto eh, se trata... Realmente desde el punto de vista de la financiación y de la agencia, así, ¿no? De hecho, bueno, como saben, un, o sea, la financiación es independiente, cada uno tiene la suya, ¿no? O sea, cuando se otorga eh, la cantidad, ¿no? De, a cada uno. Y luego, el, bueno, posible, ¿no? Que si, incluso que, que aunque se dé alguno de sus proyectos, el coordinador siempre se tiene que dar, ¿no? El pues este coordinador, pues mm -hmm. se puede conceder el coordinador y no alguno de los, de los subproyectos, ¿no? Eh, además creo que el año pasado solo entre o sea, todos los coordinados se concedieron, excepto quizá un subproyecto de uno de ellos. Vale, pero lo digo sobre todo porque sí. supuestamente los proyectos coordinados tienen que hacer un, un esfuerzo que se plantea desde el primer minuto para que efectivamente funcione como, como un organismo en cierto modo único. Y parece ser que el tratamiento, sin embargo, es como que, que, que diera igual lo de coordinarse y que a lo mejor daría lo mismo y merecería la pena hacerlo igualmente sin coordinarse. Yo es decir, no sé cuál es el mérito que le atribuye, si es que se le atribuye alguno, a los proyectos coordinados en el, el, el Ministerio. Eh, bueno, claro, el, el Ministerio, o sea, esto lo importante a la hora de, de financiarlo es la comisión, uh -huh. porque es solo la comisión la que digamos, la que opina y la que al final da los valores. ¿no? Entonces, depende mucho de las comisiones. Por ejemplo, yo creo que el año pasado eh, muchas veces sí había comentarios muy positivos, tanto por los remotos como eh, dentro de la comisión, sobre esos grupos que se habían coordinado por primera vez, que habían hecho el esfuerzo de coordinarse. ¿no? El, que esto se refleje directamente luego en, en algo, pues, en algo extra, pues, hay... hay Supongo que depende mucho, depende mucho de, de la calificación, luego que tenga, ¿no? de lo que, lo que haya. Sí, sí, sí que hay. ¿no? Lo que sí es cierto es que ahora mismo, como decía, no, no, en el, el, el tema de viabilidad de un proyecto, por ejemplo, hay donde a lo mejor un proyecto que sea con poco, poco recursos humanos, ¿no? alguien en la viabilidad, los evaluadores pueden poner alguna pega. ¿no? Esto, evidentemente, en los coordinados no suele suceder, ¿no? Porque Siempre ves que la fiabilidad cuesta toda la experiencia, las tareas normalmente se asignan dentro proyecto, ¿no? de los proyectos, del equipo de investigación. ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido sí, sí puede tener más ventaja, ¿no? En que podamos tener mayor puntuación, ¿no? Pero, como digo, depende mucho de los valores. Los... El año pasado creo que de los creo que estaba por ahí, ¿no? Sí, había siete coordinados. Vale, estupendo. Pues muchísimas sí, sí. gracias, Emma. ¿Más preguntas para Inma? Lourdes. Muy buenas. Hola, Inma. Hola, Muchas hola Lourdes. ¿qué tal? Muchas gracias por toda la información ahora y, y en la lista de la SEA. Eh, tenía dos preguntillas. Una es: los proyectos de generación de conocimiento. Eh, ¿cuál, es, cuál es la parte que corresponde a retos del, de la convocatoria anterior o cómo, cómo localizarlo, digamos y la otra, te la digo las dos mmm, aunque entiendo que la cantidad de financiación que va a haber este año para generación de conocimiento depende también de la presión que haya en las solicitudes pero digamos el, es, a lo mejor tenéis una previsión del posible aumento si es que hay aumento de fondos disponibles para generación de conocimiento en astronomía y astrofísica respecto al año pasado? Eh, en, principio, o sea, como, en principio, digamos, hay mucha más financiación, pero como digo, la mayor parte de esta financiación se va en las nuevas convocatorias. En las que han salido, las que están por salir, no bueno, esta última, ¿no? en la que no vamos a tener mucho juego nosotros, porque es transición verde digital y esta de colaboración público-privada. ¿no? Y, y, y, bueno, y lo que estaba previsto es un poco como estaba el año pasado, es decir, un incremento parecido al que tuvimos el año pasado. Que luego además, como tú dices, eh, es difícil seguirle la pista a los incrementos, porque como todo es proporcional a lo que solicitan ¿no? en cada área, su área se va repartiendo, a veces es difícil eh, ver... Bueno, el incremento se, se verá luego en todo caso en el impacto pero en principio no más que el año pasado, o sea sería como el año pasado. ¿Te refieres a, la, a que eh, vuelve a aumentar la misma cantidad que aumentó el año pasado o que más o menos eh, sería eh, la misma sí, cantidad? Sí, a, a, a que me parece que eran unos 50 millones de euros más respecto a 2019 en las acopatoria 2020 y 2021 si No hay ninguna novedad. ¿Y la otra pregunta que era Retos, dónde, dónde cae ahora? Eh, bueno, Red no está ¿no? como tal. Y yo creo que se engloba en los proyectos generados de generación del conocimiento, ¿no? Excepto una cosa muy específica ¿no? que, que de retos para la sociedad, ¿no? Que me parece que se sigue manteniendo. No, se, se han englobado, de hecho, en, en la convocatoria general. Vale, gracias. Isabel, ¿has levantado la mano o, o era de antes? No, es que he intentado bajarla y le da el botón y no ha he hecho nada, le he vuelto a dar, entonces se me queda la mano con otro color, como Ahí. si me hubiera dado anemia, pero no se quita. <risa> entonces sí, la siguiente pregunta es de Anchón. Hola Irma, buenos días, muchas gracias por, por la info tan completa. Mira, tengo, tengo dos preguntillas. Mira, la, la primera es en relación a los Ramones y Cajales y Juan de la Cierva Los números que has dado me hacen asumir que el plan de choque no afectó a la convocatoria de 2020, porque realmente no hubo un incremento significativo de los números. Y que cuando lo vamos a notar de verdad va a ser este año. ¿Es esto correcto? Bueno, en los Juan de la Cierva, seguro, porque ¿no? por los últimos números que han dado, que casi se implica ¿no? en las plazas, ¿no? Las plazas, ¿no? Uh -huh. Es cierto que luego, de nuevo, se reparte. De proporcionalmente a las solicitudes ¿no? y luego eh, de, depende de cómo vaya la solicitud en otro área, no, Nos afecta también. ¿no? Eh, y en los Ramón y Cajal, efectivamente, el año pasado no hubo un incremento muy significativo y este año, no lo sé, he leído que, que van a revisar los sueldos, o sea, más en ese sentido que en el número de plazas. O sea, que no sé si finalmente van a incrementar los Ramón y Cajal. Sí, lo decía porque en la redacción del plan de choque específicamente sí. hablaban de un aumento sustancial del número. Venía el 30%, venía el 30% o algo así, ¿no? Claro, eh, me parece que, que dieron esos exacto. números a, la, a las dos convocatorias. Eh, claro, tendría que mirar los números globales ¿no? de, que, de los ramones cajales que se dieron globalmente el año pasado. Uh -huh. Que Igual sí hubo un aumento del 30%, pero igual como digo, si sí, al final hubo más solicitudes en áreas más grandes, Solo en esto de las proporciones nos penaliza ser áreas pequeñas, ¿no? Porque, porque luego, eh, pues igual luego sí que hay un, un aumento, pero no nos tocan. Yo no que uno pensaría bueno. que tendría que ser que sí, ¿no? Proporcionalmente, sí. pero al final empiezas con los redondeos y demás y nos toca, ¿no? Bien. Oye, y siguiendo con esto, los ramones y cajales, eh, lo que se decía, ¿no? Era sí. que con la llegada de la nueva ministra y el nuevo equipo la ley de la ciencia estaba en stand-by y entonces también la decisión que ahí aparecía de eliminación de los ramones y cajales y sustitución por los Daniel eh, quedaba también paralizada pero por lo que te he entendido a ti parece que eso va para adelante o sea, ¿lo ha asumido la nueva Secretaría General de Política Científica y la, y el, la nueva ministra que eso va para adelante? Eh, yo creo que sí, pero como digo, ¿no? No es que a nosotros nos informen mucho de la, de la política, ¿no? eh, para ellos somos sobre todo gestores, ¿no? gestores de las sí. convocatorias, ¿no? pero eh, por lo que yo he oído, están trabajando mucho en tener antes de final de año resuelta la cuestión de cómo sería la carrera de investigación, lo que incluye eh, lo de los tenor track. Yeah. Vale. Y ya, bueno, esa era, perdona, era mi primera pregunta y la segunda, voy muy rápido con sí. ella también. Me ha preocupado un poco lo que has comentado de, de la convocatoria de equipamiento también. Que has dicho que a, a nuestro área se le asignaron 2,5 millones de euros. ¿Esta asignación era a priori o fue en función de las peticiones que había? Y porque te digo, porque no es mucho. Y en nuestra área seguro que de equipamiento pidió bastante más, ¿no? O sea, no recuerdo... O sea, me has dicho 8 millones de euros habían pedido, ¿no? Y 7,37. Y, y se ha concedido 2,5 millones de euros. En, ¿No se hace una valoración global en función de la calidad de las propuestas eh, y de manera que un cierto área pueda tener una, un mayor porcentaje de éxito que otras? O sea, ¿o esta asignación se hace a priori? A priori? Yo creo que se hizo a priori. Yeah. Que la verdad eh, que se hizo a priori y... Y, de hecho, no, no lo supimos hasta el final, ¿no? O sea, yo no sabía cuánto dinero había para astronomía astrofísica. O sea, en principio, la comisión tenía que poner los proyectos en orden, ¿no? Y no sabíamos dónde estaba el corte. Es decir, yo no sabía si quién, quién, dónde se quedaban fuera ¿no? Sí. De hecho, como la, las veces anteriores había contado mucho lo de la financiación por comunidad de autónomas, los fondos FEDER, uh -huh. la idea que yo tenía, que me había transmitido, por ejemplo, en este caso, Gustavo, ¿no? Era que realmente entraban bastantes solicitudes, ¿no? Porque... Uh -huh porque estaban estos fondos federales disponibles y este año no ha sido así. Eso, Entonces, eso. ¿Cómo va a ser el año que viene? Eh, no, y que me parece que el año que viene no hay convocatoria, lo no que va a ser dentro de dos años. Eh, no lo sé, pero por otra parte, hablando con Julio Bravo, me parece que yo le estaba comentando eh, esto, ¿no? de que había habido muy poca financiación y no se había podido financiar proyectos y tal, y él me estaba diciendo, no, no, se ha aumentado mucho la financiación de equipamiento. Entonces, eh, digamos tengo pendiente, o sea, no me ha dado tiempo antes, uh -huh. pero tengo pendiente volver a hablar con él y decirle eh, que se ha que entender porque se ha aumentado mucho la financiación cuando nosotros hemos visto lo, lo contrario. ¿no? Aparte, uh -huh. se, se hizo muy deprisa, esto lo hicimos en agosto, nos, nos contactaron para enviar a expertos la convocatoria. ¿no? Fue un poco contrarreloj y como uh -huh. digo, desde mi punto de vista, por lo menos nosotros no manejamos casi ninguna información respecto a... Bueno, ninguna información respecto a los fondos disponibles que teníamos, ¿no? Bien. O sea, que, que espero, de hecho lo he dicho ya, ¿no? Con el nuevo coordinador de física, que el año que viene, o cuando, si, si no hay el año que viene, la siguiente, la, la forma en que se gestiona la convocatoria mejore respecto a lo que este año, por lo menos, no sé si ha sido eso, las prisas, el tener que gastar, se, claro. se ha hecho, ¿no? Sí, Pero creo que finalmente se ha asignado m, proporcional de nuevo a, a lo solicitado, ¿no? Bien. Claro, y eso, yo creo que en una convocatoria de esas no tiene mucho sentido, es mi opinión, pero bueno. Ya, porque... efectivamente. Muy bien, muchas gracias, Irma. Gracias, sí, Anchón. Siguiente pregunta es de Malv, que creo que es... Miguel Ángel, Miguel Ángel López Valverde. Sí, hola, pues, hola, Irma, ¿qué tal? Muchas gracias por esta presentación tan clara y tan informativa, ¿no? Eh, y mira, aprovechando esta última página que tienes ahí mostrada, sugerencia, bienvenida, te una pregunta, sugerencia, y la verdad es que a lo mejor no eres tú la persona a la que preguntarle, sino yo estoy, nuevamente, solicito no a Aya, sino a Espacio, pero creo que las instrucciones quizá que tengáis, ambos gestores sean similares, en esta dirección que te pregunto, que es, ¿qué apertura tenéis ahora...? sobre los proyectos de cuatro años, que hasta ahora normalmente no he estado muy favorecido. ¿no? Eh, siempre había una tendencia a no conceder proyectos más de tres años. Te lo digo porque, bueno, yo particularmente los que trabajamos en análisis de datos espaciales, incluso cuatro años sabemos que vamos a estar más de seis o siete años analizando datos. Y bueno, vamos a estar solicitando proyectos muy similares como continuidad del anterior durante años, ¿no? Entonces, la verdad es que cuatro años sería mejor que tres y, y entonces no sé si hay alguna apertura en esa dirección mayor de la que había hasta ahora. Eh, yo creo que, que esto de los cuatro de tres años, al que antes, digamos, no hubiese apertura, no era por, por, por el concepto cuatro a tres, sino por la falta de financiación, ¿no? en el tiempo, sobre todo, que se podían reducir, ¿no? que a veces se reducían desde de cuatro a tres. ¿no? Y mucha gente pedía para cuatro y se les daba para tres. ¿no? Luego, luego lo de reducir se, ya no es posible. ¿no? Pero entonces quizá haya habido una penalización, ¿no? haya podido haber una penalización antes de los proyectos que pedían cuatro, al final, si ellos hacían las cuentas, casi les financiaba, como si fuesen para tres años, para cuatro. ¿no? Eh, el año pasado que tuvimos algo más de presupuesto, por lo menos en AYA no se penalizó y fueron bienvenidos, ¿no? o sea, por lo menos el año pasado lo pudimos hacer así y lo hicimos porque a mí también me parece lógico como tú dices, ¿no? lógico que, que muchos proyectos, sobre todo hay muchos proyectos verdad de, que son de continuidad o que se ve no y además sería incluso menos, menos trabajo si no sé, pues en todos de cuatro ¿no? para los para los IP, ¿no? para la solicitud ¿no? y, hasta, y hasta para la gestión. ¿no? Tardaría cuatro años en ver el siguiente proyecto, aunque ¿no? luego hubiese su desfase. ¿no? Pero me temo que eso pueda depender mucho de la financiación. ¿no? Luego también son mejores para los contratos. Pues, aunque no hay mucha financiación para contratar postdoctorales ¿no? o bueno, personal técnico, pero eh, evidentemente con los proyectos de tres años, entre que sacan la convocatoria y se resuelve y tal, eh, casi no son viables los... ¿no? O sea, ¿no? O dos de tres años, imposible, ¿no? Como máximo dos, casi, ¿no? Dos años. ¿no? Efectivamente. O sea, eres... Personalmente personalmente me parecen bien, ¿no? Sí, en mi opinión, ¿no? Ahora, tampoco sean en espacio que, como digo, como esto probablemente depende mucho de, de la financiación, ¿no? Pues claro, eh, normalmente es más financiación, un año más de financiación, ¿no? Vale, gracias, Isma. Pero sí, sí. efectivamente tú estás mencionando las ventajas, ¿no? Que tienen estos proyectos. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Alguna otra pregunta para Irma? Solamente comentar que eh, me había pedido intentar acabar en torno a las y media, que se tiene que ir. Así que eh, quizás una última pregunta. De todas formas, siempre, o sea, cualquier comentario, mi correo electrónico o el de Patricia, pues que lo tenéis ahí y que es fácil de, lo, de buscar si no, si no, si no lo lo tenéis ahí directamente, eh, podéis seguir, ¿no? Podemos seguir comentando y sobre todo, como digo, con sugerencia o por lo que queráis. Muy bien. Eh, Jesús Gallego me solicita subir la charla cuanto antes, eh, lo haré en cuanto termine eh, la grabación, eh, ya se procesa y comienzo eh, a subirla al canal de comunicación del IA bueno, veo que está Patricia en la audiencia. Si, Patricia, si quieres tú añadir alguna cosa. A todos? Bueno, igual se ha desconectado. No, está ahí Patricia, sí. No te escuchamos, Patricia. Tiene el micrófono abierto, pero no te escuchamos. A ver, ¿ahora me escucháis? Sí, sí. sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, pues, sí. Vale, vale. Nada, que no, no tengo un poco más que añadir, pues que, que estoy aquí también, como Ima, a vuestra disposición. Muy bien. Nuevamente, no, muchas gracias, Ima, gra por la Muchas charla. gracias, muchas gracias a vosotros. Gracias de nuevo. Gracias, gracias a vosotros, Isabel. Y a, a ver si nos vemos ya en, en 3D. Sí, a ver si, si no caemos. Eso es.